Hola a todos. En este nuevo proyecto vamos a aprender qué son bucles. Y para eso tenemos un ejemplo muy sencillo de la vida real. Por ejemplo, si está lloviendo y quieren salir, ¿qué hacen ustedes? Le preguntan a sus papás si pueden salir. Si está lloviendo, la respuesta va a ser que no pueden salir. Y tienen que volver a preguntar y preguntar y preguntar hasta que deje de llover. Pero si la respuesta a la pregunta de si llueve o no es no, entonces, eso quiere decir que ustedes pueden salir a jugar. Veámoslo en un gráfico. Entonces, si decimos que está lloviendo, o sea, ¿llueve? Pregunta. Si la respuesta es sí, si llueve, ¿qué va a suceder? Que tenemos que volver a preguntar si llueve o no llueve. Si la respuesta es no, ¿qué va a suceder? que nosotros podemos salir. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Si se cumple una condición o si una condición es cierta, siempre y cuando esté lloviendo, no voy a salir de este bucle. Este bucle o este loop que estamos viendo acá, quiere decir que siempre y cuando la respuesta a nuestra pregunta sea así, tenemos que seguir preguntando y preguntando y preguntando y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que esta condición deje de ser cierta y afortunadamente respondemos no y podemos salir. En nuestro código, ¿eso cómo se vería? Si el, bloque, el bucle while o el loop while es verdadero, todo lo que esté dentro de este bucle se va a correr. Es decir, todo el código que tengamos acá se va a correr. Por ejemplo, ¿acá que podemos tener? Recuerden que ya aprendimos el if, el if y el else. Siempre y cuando esta condición sea cierta, este código de acá se va a correr una y otra y otra y otra vez. Cuando esta condición deje de ser verdadera o true, vamos a salir del bucle. Es decir, cuando deje de llover, podemos decir que podemos salir. Porque ya no es cierto que llueva, entonces el código que vamos a correr sale de este bucle.